Hola a todos, soy Luis Felipe, tengo 31 años, soy ingeniero comercial y estoy grabando este video porque he decidido que quiero empezar a contar a la comunidad, a las personas, sobre la discapacidad que sufro. Esta discapacidad se llama hipoacusia, que es una de las muchas discapacidades que hay pero que tiene la particularidad de que no es visible y que es bastante incomprendida en la sociedad. La hipoacusia tiene que ver con escuchar menos de lo normal, pero al mismo tiempo, la hipoacusia, más allá de solamente eh, empezar a escuchar más bajo, como le dicen, se trata de que te empieza a distorsionar el sonido, de que repercute que tú, si bien escuchas, te cuesta entender lo que escuchas, es decir, lo que llamamos discriminación del sonido, escuchándolo y transmitiéndolo a tu oído para que tu nervio auditivo pueda de alguna manera entenderlo, darle significación. Yo desde los siete años más o menos que fui perdiendo la audición progresivamente, se piensa que es hereditario. La verdad es que no sacamos nada buscando el origen o los motivos del problema, sino más bien que tenemos que atacarlos y trabajar con ellos de la mano. Por eso, eh, para las distintas pérdidas auditivas hay distintos tipos de audífonos, que son como este aparatito que tengo acá, ¿ven? Y, Ah, ah, ah. hay de todo tipo, de todos los tamaños, de todas las formas, de todas las marcas eh, pero que finalmente lo que conllevan es buscar de alguna manera mejorar tu calidad de vida dado que te permiten escuchar mejor y precisamente empezar a comprender mejor el sonido y el habla definitivamente he decidido comenzar a grabar una serie de videos para contarles un poco y hablarles un poco sobre esta discapacidad las cosas como son, que es superable, que se puede hacer las cosas, que se puede crecer, que lo único que hay que hacer es perder el miedo, eh, informarse al respecto. Estamos creando una corporación para la hipocresía en Chile y que participo directamente en ella. Los invito, por supuesto, a comunicarse conmigo, a dejarme inscrito en los comentarios de este video ...cualquier duda o tema de los que les pueda hablar al respecto... Eh, ...qué cosas les puedo contar, qué podemos, podemos tratar... ...yo igual tengo muchos temas que quiero ir conversando... ...quiero empezar a hablar al respecto... ...y finalmente... Eh, ...hace muy poco me coloqueé un implante coclear, ...por lo tanto en este minuto no estoy usando... ...un audífono en mi otro oído... ...claro que quizás en unas tres semanas más... Eh, se me pueda encender el implante y empezar a trabajar con eso. Por lo tanto, otro objetivo de los videos es poder documentar esa situación, poder contarles de qué se trata y también cómo vamos trabajando en esa corporación que les conté. Voy a ir profundizando en todos los temas más adelante, poco a poco, siempre... Buscando, digamos, eh, exponer esta situación para hacerla más real y para poder llegar a la mayor cantidad de personas y poder hacer de esta discapacidad un poco más visual, es decir, que se pueda observar, que la puedan comprender y que no tengan miedo de conversar, que no tengan miedo de hablar y podamos salir adelante. Eso es todo. Nos estamos viendo en el próximo video. Saludos. Soy Luis Felipe y déjame tus comentarios o cualquier cosa para poder ir conversando. Cuídate.